25 minutos de la mañana aquí en esta sintonía la de Radio Popular de y ya hemos mencionado que con nosotros pues iba a estar Lander Martínez el secretario general de Podemos Aldubu y portavoz parlamentario del de Carrequín Podemos Lander Martínez, ¿qué tal? ¿Qué tal Egunon? Egunon. Bueno, eh, no sé si la situación política, ¿cómo se puede calificar ahora? Porque entramos de unas elecciones, llegamos al verano, pero estamos en plenas discusiones ahora mismo de configuraciones, investiduras y no sé cuántas cosas. Bueno, yo diría, o sea, la situación política en Euskadi la calificaría de normalidad. Ha sido, de hecho, las investiduras que ha habido a nivel eh, municipio han sido sorprendentemente tranquilas, ¿no? Eh, previsibles. Previsibles. Eh, pocos incidentes, que en los pueblos siempre hay un poquito más de incidencia, eh, pero también es verdad que la política vasca en los últimos años ha tenido un ritmo muy lento, muy lento y, y además, eh, de hecho, uno de los papeles que el Carrequín podemos intentar jugar de vez en cuando ha sido tratar de darle un poco más de vida a un ritmo lento que probablemente tiene más de inercia que de innovación y de liderazgo a la hora de... Bueno, pues de, de tratar de hacer mejores políticas públicas o, o adaptar en las políticas públicas vascas a los retos del, del siglo XXI ¿no? como eh, puede ser mejorar la calidad del empleo o incluso la lucha contra el cambio climático que estabais hablando antes de, de esto aquí eh, y, y un poco ese es el papel que hemos intentado dar a, un, a una inercia política que hay en Euskadi que, que, que es muy muy calma de todas formas, eh, si miramos ahora, después de unas elecciones... Eh, ...hombre, los resultados de, del Carrequín Podemos, me imagino que no habrán sido todo deseables... ...ya lo comentamos en su momento... ...pero le ha sorprendido, por ejemplo, la potencia con la que irrumpe en unas elecciones como estas... Si ...el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo... Bueno, sí, evidentemente los resultados del Carrequín Podemos satisfactorios no, no fueron... ...creo que, que aguantábamos mejor que, que en otros lugares del Estado... ...pero como, como dije en un artículo que escribí hace poco... Aguantar en ningún caso puede ser el objetivo y eso requiere una reflexión que sí pues, que luego hablamos más de ello. Eh, evidentemente había un arrastre de las elecciones generales eh, que afectó a, a todos los partidos. Las elecciones generales hubo un, una especie de efecto refugio. En los partidos, en este caso partidos nacionalistas, tanto en PNV y Euskadi Rabildu salieron con mucha fuerza de esas elecciones. Eh, probablemente o la evaluación que hacemos nosotros es debido a a esa ola recentralizadora que venía del Estado, a ese miedo a, a la ultraderecha a esas posturas que estaban tomando las tres derechas de... bueno pues de de, de ser que de, pues se quedan reaccionarias respecto por ejemplo a la estructura territorial o incluso a los derechos sociales y eso redundó mucho en, en el Partido Nacionalista Vasco y luego evidentemente, el Partido Socialista pues también venía con un arrastre de haber sido ganador de las elecciones generales y tener a un presidente en funciones y posible presidente en el futuro eh, activo permanentemente. Y eso a, a nosotros nos afectó, nos afectó porque eh, ha habido un trasvase de voto y, eh, perdón, y evidentemente no fuimos capaces de, de hacer llegar todos los mensajes que queríamos hacer llegar, de plantear todas las propuestas que queríamos plantear a la ciudadanía, y eso probablemente sea algo sobre lo que lo que tenemos que reflexionar ¿no? y, y que ya que ya he dicho alguna vez que es que bueno pues que construirse en oposición a lo que ya existe tiene una serie de límites y nosotros hemos llegado a esos límites. Tenemos que ser más capaces de presentar un proyecto propio, eh, que presente nuestras ideas y qué es lo que nosotros vamos a plantearle a la sociedad vasca, eh, y no tanto eh, generar un discurso antagónico. Con lo, que, con lo que está enfrentando Con eso que me está diciendo, que los discursos de confrontación podrían quedar al margen y estamos hablando ya de procesos de colaboración, por ejemplo, de más colaboración. Bueno, yo diría, yo diría más bien, eh, primero, un proceso de, de exposición, de exposición de, de, de lo que el Carrequín Podemos quiere ser para la sociedad vasca, de lo que Podemos Euskadi quiere eh, aportar a esta sociedad, de cómo, si de 2015 a 2019 la ciudadanía ha cambiado muchísimo, la sociedad ha cambiado muchísimo, los medios de comunicación han cambiado muchísimo, falta en cuatro años, cinco años, de cómo nosotros también tenemos que crecer junto a esa sociedad y, y adaptar nuestra política a, a los cambios que han surgido en la sociedad en los últimos cinco años. Eh, y eso desde, bueno, pues desde luego las experiencias eh, dejarlas a un lado porque no creemos que sea un estilo político constructivo, cuando haya que ser críticos, seremos críticos porque siempre lo seremos y porque creemos que las contradicciones de quienes gobiernan en este, en este momento hay que señalarlas porque al fin y al cabo esa es la manera también de incidir y de hacer virar a, al gobierno, luego podemos hablar de las directrices que ha presentado el Gobierno para sus presupuestos, pero probablemente sin la presión que ha ejercido el Carrequín Podemos durante estos tres años, hubiera cosas que no estarían en esas directrices a día de hoy. Y, y la colaboración se dará en los términos en los que se nos permita, porque no siempre depende de uno mismo, sino que depende de, de a quien tiene enfrente y de eh, cuánta capacidad política tenga para llegar a acuerdos. En nuestro caso lo que tenemos claro es que el eje central de nuestra actuación política será presentar eh, nuestras propuestas, nuestro proyecto y lo que nosotros lo aportamos a la sociedad vasca eh, ¿Significa que esas directrices que pueden tener ciertos rasgos que ahora parece que le gustan eh, ¿eso significa que la música bueno le suena bien para bueno, unos con presupuestos? El, con la distancia que todavía queda para unos presupuestos eh, sí que es cierto que hemos evaluado que hay una cierta mejora eh, por lo menos en la evaluación de los retos que tiene Euskadi como país es cierto que, que ahora se habla en cuanto a las desigualdades, bueno, se habla de, de la igualdad entre mujeres y hombres, se habla de cambio climático. Eh, Podríamos discutir un poquito más sobre el modelo económico que se plantea, que está centrado en el crecimiento y sobre todo en parchear o en introducir una serie de parches para reducir esas desigualdades, cuando nosotros entendemos que lo que toca es precisamente cambiar la dinámica económica para que esas desigualdades no existan ¿no? y no surjan en, en el desarrollo del país, pero sí que es verdad que hemos visto ciertas mejoras. Y sí que es verdad que somos conscientes de que si no hubiera habido un trabajo durante los anteriores tres años en el que el Carrequín Podemos hubiera puesto una serie de temas en agenda, como puede ser Igualdad de Mujeres y Hombres, como puede ser calidad del empleo, como puede ser la necesidad de los jóvenes de tener acceso a una vivienda digna, pues eh, si no hubiera habido ese pressing constante para entender que ese es el camino a seguir, quizás nos hubiéramos encontrado con las mismas directrices presupuestarias de hace cuatro años, que tenían como base los recortes. Sí, pero hace cuatro años casi casi el Carrequín Podemos estaba descartado de las negociaciones, no porque entendía el propio gobierno, el PNV y el Partido Socialista entendían que eh, habían rechazado ya cualquier posibilidad de acuerdo. Ahora, no sé, me está dando la impresión de que por parte del Carrequín Podemos, Incluso hay una predisposición y que parece que está más cerca incluso el poder llegar a una, a una posibilidad de entendimiento. Siempre hemos estado en, en los procesos de negociación, en todos. Siempre nos hemos reunido. Es verdad que luego probablemente la imagen con la que se queda eh, la ciudadanía, que, que sigue los medios de comunicación es con el resultado final, ¿no? que es que nunca hemos llegado a un acuerdo en materia presupuestaria excepto una vez que fue a principios de este año cuando sí que le dimos pase a una serie de mejoras como al respecto a la RGI y los vidas salariales de los funcionarios, eh, encima por, por, por responsabilidad, porque el gobierno no sabía cómo salir de ese bloqueo que había generado él mismo. Pero al margen de eso, eh, siempre hemos estado en los procesos negociadores y siempre hemos encontrado tremendos límites a la hora de poder introducir una serie de mejoras en los presupuestos. Eh, el ver cambios en las directrices, también esto hay que dejarlo claro, no significa que los presupuestos vayan a cambiar porque al la final las directrices es un planteamiento filosófico, es un planteamiento político eh, que luego, sabiendo el conservadurismo con el que trata el presupuesto esto, este gobierno eh, no es, puede suceder que el presupuesto apenas varíe con el del año pasado puede suceder que apenas un 0,1 o 0,3% de las partidas cambien de lugar o cambien de cantidad y que en el fondo nos encontremos con el mismo camino presupuestario y por lo tanto con los mismos límites a la hora de plantear eh, de plantear una serie de cambios. Por lo tanto, en realidad nuestra actitud no ha cambiado, siempre ha sido la misma, siempre nos hemos sentado, siempre hemos llevado propuestas concretas y cuantificadas y cuando hemos visto que no había más a dónde a dónde llegar, pues eh, nos hemos retirado de esa carrera sin liar la manta de nadie, sin hacer teatro. Sin eh, tratar de buscar protagonismo eh, cuando teníamos claro que ese no era nuestro lugar político en ese momento. ¿Habrá presupuestos? Bueno, a, a todas luces parece que, que sí. Es decir, hay un acercamiento evidente entre el Partido Popular, o por lo menos por parte del Partido Popular al, al Gobierno. Eh, nosotros lo, lo, lo hemos vivido claramente porque eh, ya a día de hoy... Llegar a un acuerdo entre los tres partidos de la oposición es prácticamente imposible, cosa que hace dos meses era bastante más fácil. No solo eso, sino que los tres partidos, o sea, es decir, PNV, PSOE y Partido Popular, prácticamente van con todo acordado a los plenos. Y, y a pesar de que siempre hay, bueno, pues un poquito de, de juego, ahora con algunas investiduras, algunas alcaldías que se le han quitado al Partido Popular. Eh, hombre, yo creo que los indicios que está dando Alfonso Alonso son claros de una aprobación y además de una aprobación a un precio muy barato, que me imagino que tendrá que ver también con la situación estructural que tiene el Partido Popular, con miedo a desaparecer definitivamente del panorama político vasco, algo que probablemente sucedería si hubiera elecciones dentro de, de tres o cuatro meses. Sí, porque ese es el gran riesgo, ¿no? Que si no existe, por ejemplo, unos presupuestos, podría haber un adelanto electoral. sí. Y bueno, es un riesgo que hay que asumir. Es decir, políticamente, cada uno cuando toma la posición política asume que pueden suceder elecciones. El Endacari en derecho de, de convocarlas. En el caso del Carriquipo estamos perfectamente preparados para afrontar unas elecciones, más después de la carrera que nos hemos pegado ahora en los últimos meses. También creo que sería tirar la toalla por parte de un gobierno... El, el ir a elecciones eh, con un bueno pues con un saldo muy bajo de, de, de objetivos cumplidos, ¿no? de, de leyes eh, que aprobadas, de prorroga, una prórroga presupuestaria, en fin, creo que ahí, ahí hay todavía bastante por hacer en esta legislatura y acabamos de aprobar una prórroga en la ponencia de autogobierno para el 30 de noviembre para que nos traigan el texto articulado, lo cual eh, eh, damos por hecho que, vamos a poder hacer algo con ese texto articulado cuando llegue al Parlamento y que no va a estar cerrado entonces eh, yo creo que antes de tirar la toalla lo que necesita el gobierno es eh, entender que hay que llegar a acuerdos pero bueno, si decide en el momento dado convocar elecciones eh, desde luego por nuestra parte eh, estamos preparados, lo que digo es, creo que el Partido Popular va a hacer todo lo posible para que eso no suceda y eso supone una aprobación prácticamente gratuita de los presupuestos de del gobierno. O sea, que elecciones dejaríamos para el año que viene, ¿no? Para 2020. Sí, bueno, para cuando tocan, bueno, ¿no? Para cuando, tocan, cuando corresponden. Para eh, yo creo que sí, yo creo que, que es la perspectiva que me manejamos ya los partidos políticos, pero la incertidumbre política de estos tiempos, tiempos acelerados en los que todo cambia en prácticamente dos meses, en los que todo está interconectado y sin saber todavía eh, muchos de los elementos que afectan a, a la política vasca, aunque sea de manera tangencial como puede ser qué va a pasar con el gobierno de Navarra, qué va a pasar con el gobierno del Estado, que todavía está sin resolver, cuando habrá elecciones en Cataluña, cuando habrá elecciones en Galicia. Bueno, son un montón de variables que hay que contemplar y que probablemente quien le toque convocar las elecciones también las tenga en mente y evaluará en función de, de lo que suceda en esos ámbitos y de su situación política aquí cuando las tiene que convocar. Eh, hablado antes del nuevo estatus y esa prórroga que se ha dado precisamente a los expertos para que presenten el día 30 de noviembre pues un texto. Eh, ¿Cree que va a ser posible que haya un texto en el que se pueda acordar pueda haber que un acuerdo mayoritario? Bueno, cuando nosotros... Entendiendo mayoritario, mayoritario por muchas fuerzas políticas. Claro. Sí, hombre, a día de hoy la situación es la misma que hace, que hace un medio año cuando terminamos el texto, en el que eh, los consensos eran de dos partidos políticos principalmente y en algún caso nosotros nos incluimos también. Eh, pero bueno, ahí están cinco personas nombradas una por cada partido trabajando y nosotros sabíamos perfectamente que, que tenían un trabajo muy difícil porque estaban enviando un acuerdo por de dos fuerzas políticas y votos particulares de otras tres fuerzas políticas muy diferentes entre sí que requerirían de un trabajo para encontrar puntos en común que entiendo que requiere de mucho tiempo y que es el tiempo del que están disponiendo estas personas expertas y juristas la mayoría de ellos para poder entregar el texto que corresponda yo entiendo que, que entregarán el texto que consideren adecuado y que consideren que cumple con el mandato que han recibido y luego hay un proceso en el Parlamento normal y corriente como con cualquier ley entonces los acuerdos a los que no se hayan llegado antes habrá que intentar llegar una vez el eh, un ¿Realmente ha sido la posición que adoptó, por ejemplo, Euskal con una ralotécnica que anunciaba para esta semana, ese documento, etcétera, eh, lo que ha acelerado el proceso o algún proceso, como dijo Mayer y Vierte ayer? Bueno, a ver, es verdad que el plazo se acababa ahora. Es verdad que el plazo se acababa ahora y había que tomar una decisión. Es decir, eh, eh, o por lo menos oficialmente había que que dar más margen de tiempo a estas personas, estas personas lo han solicitado así. Por lo tanto, en un momento dado iba a suceder, porque el, decir, el plazo se terminaba y había que tenían que tomar una decisión, y sabiendo yo lo, lo, lo que sé, que, que es que se está haciendo un trabajo ahí dentro, pues entiendo que querían continuar con el trabajo y que iban a pedir la prórroga. Pero sí que es verdad que ha habido una disrupción, que es ese anuncio que hizo eh, Arnaldo Tegui en su día de, de presentar un nuevo texto que desde el Carrequín Podemos no entendemos, y que entendemos que es una acción unilateral que no colabora y que no aporta al proceso que se está haciendo que es acordado por los partidos, yo mismo voté a favor del de mandato que se le enviaba a los juristas en el que se pedía un respeto a las bases acordadas incluso cuando muchas de ellas no eran las que nosotros habíamos propuesto en el que se daba un plazo de tiempo en el que eh, y ahora se da una prórroga porque entendemos que necesitan más tiempo eh, yo creo que esa es la vía el facilitar el trabajo de las personas que lo están haciendo, no el tomar una decisión unilateral y presentar un texto que ¿a dónde va a llegar? Es decir, ¿Van a continuar con ese texto trabajando? ¿Van a continuar con los acuerdos oficiales? ¿Con los dos? Cosa que yo no creo que se pueda, porque al fin y al cabo, eh, no puedes ir por un lado con tu texto y por otro lado con los acuerdos oficiales. Eh, yo creo que hay un camino claro y pues menos tres partidos lo hemos marcado, que es continuar con la vía de la que nos hemos dotado, por mayoría amplia y consensuada. No sé, me estaba pensando yo otra vez en una pregunta redundante con respecto a lo que le he dicho, ¿no? ¿Esto cree que se va a acabar para esta legislatura o esto lo vamos a dejar pendiente? ¿Esta es una asignatura que va a quedar en bueno, eh, septiembre, eh, septiembre a, a, elección, mí me gusta, a mí me gustaría que esta legislatura se terminara, pero conociendo los plazos parlamentarios, eh, creo que está claro que, que no va a tener el, el fin completo en esta legislatura. Lo cual no quiere decir que no podamos haber hecho un gran avance ¿no? y que no haya que empezar la legislatura que viene de cero, abrir otra vez la ponencia, otra vez discutir los textos, otra vez todo el, el proceso. Entonces, si somos capaces de que el Parlamento tenga un texto articulado, guste más o menos, lo registre quien lo registre, eh, que sirva de base para los trabajos próximos, pues algo habremos adelantado. Bueno, de todas formas, hombre, han demostrado que son capaces de ponerse de acuerdo. Ayer se pusieron de acuerdo, ¿no?, con respecto al 26 de junio, como esa fecha del día internacional contra la tortura. Ayer nos pusimos de acuerdo y, de hecho, bueno, pues aquí sí que nos toca estar orgullosas. La, la propuesta la llevó el Carrequín Podemos al Parlamento Vasco. La trabajo Pili la de manera muy intensa, muy constante, con todas las fuerzas políticas, eh, no solo para que hubiera ese consenso necesario en una cuestión sobre eh, la que a día de hoy no había habido ningún consenso parlamentario, ninguna unanimidad parlamentaria. Estamos hablando de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, que sabemos que existen y que han existido, que necesitan de una verdad y una reparación y de un reconocimiento, y que ayer dimos ese primer paso de reconocimiento teniendo que avanzar más, en vez de reparación, un paso pequeño pero eh, desde luego histórico para un lugar como Euskadi en el cual cinco fuerzas políticas de cinco asignos muy diferentes eh, han asumido que las víctimas de la tortura eh, requieren de un reconocimiento. Ayer hubo mucha representación también de víctimas allí, de diferentes foros que trabajan eh, por el respeto a los derechos humanos, por este tipo de procesos y, y creo que, que es como para estar orgullosos, no solo como el Carrequín Podemos, como impulsores de la, de la propuesta, sino como sociedad, como sociedad que avanza, como sociedad que establece un criterio claro y un criterio ético claro también sobre lo que puede tolerar una sociedad y lo que no puede tolerar. Y esta sociedad ha dicho que la tortura no es tolerable en un Estado de derecho, en una democracia, y que a quien ha sido víctima de eso hay que eh, reconocerle. Hay que repararle y hay que aportarle el proceso necesario. Eh, antes ha mencionado también procesos en los que todo está pendiente, ¿no? En el aire, pues a ver qué pasa en hay Navarra, muchos procesos Trans, en el aire. Sí, en... Investiduras en el aire y demás. <risa> eh, eh, ya sé que en el caso del Carrequín Podemos o de Podemos también sería afectado por lo que sucede en Madrid. Eso no cabe ninguna duda. Sí, indudablemente hay, hay una, una conexión eh, entre... El, al final, el pertenecer a, una estatal, a un partido estatal afecta eh, lo cual luego no quiere decir que como algunos <ríe> piensan que eso condicione la política que lleva al Carrequín Podemos aquí, que, que eso es algo que trabajamos permanentemente en Euskadi pero sí que es cierto que la... la bueno, pues yo creo que la conformación de un gobierno en España no solo afecta a, nos afecta a nosotros porque estemos directamente implicados en la negociación, es decir, afecta a todo el país, al fin y al cabo es el gobierno. ¿No hay, no hay un poco obsesión pero, con eso de tener un ministerio? Bueno, yo creo que es... es es una caricatura que se está dibujando. Es que igual... Por pregunto, <risa> no eh, ¿sí? Porque si prestamos atención a las declaraciones y a las entrevistas, no es lo que se transmite. Lo que se transmite es que en un momento en el que tienes eh, ya prácticamente cinco grandes fuerzas políticas en, en el Parlamento, eh, en total, pues no sé cuántas son, 16 fuerzas políticas en, en el Congreso, eh, nunca nadie más va a tener una mayoría absoluta Nunca nadie más la va a tener. Eh, lo lógico es que empieza a haber una cultura de gobiernos de coalición. Nadie puso en Euskadi en duda cuando el Partido Nacionalista y el Partido Socialista formaron un gobierno de coalición que el Partido Socialista tuviera que tener consejerías. Eh, lo lógico cuando tú tienes una alianza que le dé estabilidad eh, a la gobernabilidad del país dentro de, de los límites que, que esto tiene por los números es que participes del gobierno, Porque si no, ¿qué garantía tienes tú como formación política de que las políticas que has acordado con el gobierno se van a ejecutar? Dependes de la buena voluntad del gobierno a la hora de ejecutarlas y no de la capacidad que tú tengas como director de esas políticas para ejecutarlas. Esto es una cuestión de, de, de garantía de, de que lo que acuerdas para mejorar la vida de las personas va a ser ejecutado. Porque el papel, el papel pesa todo, el papel lo puede todo, pero luego hay que aplicar las políticas. Y todos sabemos, y lo hemos visto durante mucho tiempo, que al Partido Socialista hay que empujarle un poquito. Bueno, no, no era por enredar, pero claro es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid con Vox, ¿no? Ahora mismo el Ayuntamiento también quiere entrar en el Gobierno sí, porque bueno, no se fía de lo que eh, se ha firmado en un papel. Yo creo que... O sea, salvando las distancias es evidentes salvando las distancias, ¿sí? de, de 180 grados, pues eh, el, el, los procesos negociadores son, son parecidos. Bastante más trágico, me parece, que, que entre box a, a un gobierno en, en la comunidad o en la Ciudad de Madrid, con todos los avances que ha habido en la Ciudad de Madrid en los últimos cuatro años, y desde luego también para pensárselo mucho, sobre todo por parte de Ciudadanos, eh, qué tipo de acuerdos está construyendo en el Estado. Creo que le pasarán factura a largo plazo. Pues Lander Martínez, secretario general de Podemos al Dubú y portavoz del Carrequín Podemos, le agradecemos a que haya estado esta mañana con nosotros. Tendremos tiempo de seguir hablando. Vamos a tener no hasta, hasta que lleguen las elecciones, mucho. Muy bien, es, que es, que, ricasco, es, que es ricasco, bien.